de la ciudad de Villa María, el eh, señor Martín. Luis Martín, ¿cómo estás? ¿Corriste? Corriste bajo perfil, no sabíamos que estabas acá. Así se corre. Sí, bueno, la última maratón, estoy corriendo, estoy los fines de semana haciéndole un poco. Y bueno, esta fue una hermosa maratón, la organización, el día, el recorrido que saben que es bellísimo. Así que una, ha sido una fiesta, ha sido un placer correr. Qué linda que hemos encontrado la ciudad, quiero felicitarte por eso. La está muy bonita, nos han recibido muy bien. ¿Cómo vive eh, Villa María? El tema de la actividad física, el running, hay un paisaje así de gente entrenando, se acostumbra, así es permanente. Hay distintos circuitos en la ciudad, bueno, la costanera, que son 15 kilómetros de costanera, invitan particularmente a su recorrido y todos los fines de semana este lugar se repleta. Y ahora como municipio vamos a iniciar toda una remodelación del polideportivo de esta ciudad, que además está frente al lago y es un lugar maravilloso que invita, vuelvo a decir, a la práctica de la actividad física, que ojalá todos podamos incorporar a nuestra dinámica diaria. ¿no? Una marca que ha aportado, apostado muy fuerte a la ciudad como Pardo, el G que ha llegado con más de 100 mil pesos en premios, esto me parece que es muy importante. Sí, bueno, para nosotros es una alegría que en el calendario de maratón... Que tiene la ciudad, que son varias, Pardo pueda incorporarse con una maratón de estas características, una organización excelente, es una empresa que ha apostado a la ciudad, que genera trabajo que genera movimiento para toda la región por lo tanto los villamarenses ya le hemos incorporado definitivamente a la ciudad ¿Volvemos en 2017? Ojalá, ojalá y nos vamos a estar esperando. Martín Gil, señores Intendente de Villa María, gracias